Me gustaría compartir con ustedes una visión. O sea, más allá de que si se va o no se va, ¿ustedes piensan que desde dentro de la cúpula del PLD no se está jugando a que él se vaya? Hay un sector sí, que sí. es Claro que lo de están hecho. empujando, que quieren que se vaya. Sí, no me es que, digan porque no es un problema es que, que él se va, que yo me voy. Es que te están empujando, diciendo, no, te vete. Que ¿Qué ustedes piensan Pero, hace pero, tiempo, pero que oye, pero oye yo pienso hace que tiempo... Quienes, ¿quienes, las ¿quienes? acciones del Comité Político, las acciones del Comité Central, eh, buscando eso. Sí, pero no deja de ser un error, porque hay una cosa Totalmente, que, no digo que está clara. Claro. Estas elecciones demostraron que el claro. PLD es una, sí, naranja, es una naranja que se corta por la mitad. Son dos chapas, mitad mitad sí, Ok, eso quiere decir, si Leonel se va del PLD definitivamente, Danilo no gana, porque va a forzar una segunda vuelta. Sí, y esa segunda claro, vuelta, yo lo pro, creo eso, esa yo segunda vuelta, esa sí, segunda pero eso vuelta, podí, pudiera, pudiera ser, es una pudiera posibilidad. ser, Es una posibilidad. Porque claro, es probable, claro. es probable, es probable que entonces, producto de la tasa de rechazo, y producto de la, del desgaste normal de un partido que tiene 20 años en el poder, se cuela el PRM. Sí, pero recuérdate que oh. también hay, hay esta situación. Todas las personas que votaron por Leonel Fernández en la primaria no se van a ir con él. Claro. No, no, claro que no. El partido va claro a tener no. más Eso de es lo la que mitad que entender, de ese eh, electorado y quizá más. Entonces mire. es un asunto de jugarse y le qué va a pasar porque de lo que se trata es que si leonel pudiera irse del partido a una franquicia política ya existente la situación fuera diferente pero por el mandato del tribunal constitucional él tiene que irse no puede. solo sí, correcto. entonces Miren. eso eh, a las personas que están cobrando en el estado y que votaron por él en el no, momento que se romper no se, van a, romper, todo, claro, no se bueno. van a ir so claro. ¿Tenemos una llamadita? Oh.